Me resulta interesante porque entiendo que los sectores que se ven envueltos en cualquier tipo de conflicto deben conciliar. Digo esto porque precisamente el director general de Impuestos Internos dio a conocer una información muy interesante. Nuestro querido amigo Los Médicos, cuando se dio a conocer una resolución, específicamente la norma 04-2022, que iban a tener que acogerse a un sistema de impuestos, estos salieron a protestar a protestar de una manera que anunciaron paros y marchas escalonadas hasta llegar al Palacio Nacional, con todo su derecho, los queridos médicos, el derecho que tienen de protestar. Los médicos, tal vez uno de los profesionales que tienen ciertas ventajas sobre otros. ¿Por qué digo ventaja? Porque un médico cuando recibe un paciente que no está afiliado a ningún tipo de sistema de seguridad social, tiene que pagarle en efectivo. ¿Y quedará reportado ese dinero que le paga en efectivo ese paciente al médico? Nos preguntamos. Pero cuando un cirujano hace una operación y hay que pagarle un adicional, esos que son los costos adicionales, o el copago, como se le llama en el sistema de seguridad social, los médicos le reportan esto a la renta, para mencionar algunos casos, pero ni decir esos médicos que en estos momentos, como lo de la pandemia, tenían que recibir hasta 20 y 30 pacientes, que muchos de estos especialistas no aceptan seguros, sino que son pagos directos. Todos esos pagos se reportan a la renta. Es la posición. Pero ahora, yo quiero irme a la información oficial, porque precisamente el director general de Impuestos Internos anunció hoy que la polémica norma 04-2022, por la que el colegio médico amenazó la semana pasada de irse a las calles, en protesta por su aplicación será implantada solamente a partir del próximo año, a partir del próximo año que va a ser implantada esta norma. La decisión, según el director general de la, dire de la Dirección General de Impuestos Internos, licenciado Luis Valdés, obedece que ya estamos en otros tiempos donde se toman decisiones consensuadas, consensuadas y lo más importante, con los sectores involucrados para así llevar tranquilidad al pueblo dominicano. Muy sabe y acertada la decisión del director general de Impuestos Internos, el distinguido amigo, el director Luis Valdés. Porque hay que consensuar, hay que escuchar los sectores, hay que buscar salidas que sean salomónicas en todo caso. No estamos en la etapa de imponer la corza a la fuerza, no. Ahora, nuestros queridos médicos, nuestros galenos, que entiendan que los tiempos van cambiando y el que muchos recibe, muchos debe de pagar, por Dios. Ahora, Qué bueno que el doctor, el licenciado Luis Valdés acoge y busque el consenso y se posterga al próximo año la aplicación de esta norma 04-2022. Vamos a escuchar las palabras del licenciado Luis Valdés, por favor. Que la norma se mantiene, pero que su aplicación va a ser para el próximo año, para que nos dé tiempo a discutir con cada uno de los sectores, porque es el ánimo del gobierno, señores. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a este nuevo estilo de gobernar. La República Dominicana no está para confrontación y los que tienen todavía ese discurso, los que tienen todavía esa visión de que todo es confrontando y todo es peleando, están defasados. Estos es son nuevos tiempos y son tiempos de concertar y de buscar soluciones. Reitero, para mí muy sabe y acertada la decisión del licenciado Luis Valdés de postergar hasta el próximo año esta norma 04-2022. Ahora, nuestros queridos médicos, nuestros galenos, que entiendan, que entiendan por favor, que ellos dentro de su calidad y su condición profesional y su preparación que muchos de ellos tienen brillante, también tienen que saber que todos tenemos que pagar para el próximo año que se prepare y estamos debidamente advertidos y será el próximo año cuando se aplique esta norma 04-2022.